El 20 y 21 de octubre les esperamos a, a todos y a todas en Santa Brígida. Seguimos con nuestra ruta por la accesibilidad, trabajando para que Gran Canaria sea cada vez más una isla para todas las personas. En Santa Brígida, jueves y viernes, vamos a contar con muchas actividades, actividades inclusivas, actividades de concienciación y queremos que te sumes, que participes, con Santa Brígida, con Gran Canaria Accesible, en esta ruta, porque necesitamos el compromiso de todas las personas para conseguir que Gran Canaria sea una isla para todas las personas. Santa Brígida se suma a este reto de Gran Canaria accesible, eh, apostando también por construir un municipio más accesible de manera transversal. ¿no? Invitamos a todas y a todas a participar este 20 y 21 de octubre en las actividades que vamos a desarrollar en nuestro municipio para construirlo de una manera más accesible a toda la ciudad.